Saludo cordial amigo de Noticias de Última Hora, aquí están los titulares más importantes de las últimas horas. Putin firmó en eh, recientemente suspensión del acuerdo de desarme nuclear con Estados Unidos. Difícil situación se presenta en Bakhmut, para tropas AFU. Rusia apura por el control de este asentamiento. Secretaria del Ejército del Norte quiere estar preparados para la guerra con China. País persa realiza ejercicios militares a gran escala. Dos nuevos submarinos nucleares harán parte de la defensa rusa para el 2023. Presidente Putin acusa a la OTAN de participar directamente en el conflicto. Rusia avanza con la fabricación en masa de aviones MiG-35 Fulcrum. Brasil omite presiones occidentales y da paso al recale de buques iraníes en Río de Janeiro. Toda la información en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Somos tu canal informativo. Bueno, muchísima atención, amigos. Hay noticia de última hora. Según medios occidentales, se está hablando que la situación en Bakhmut, allí donde se concentran fuertes entre ucranianos y rusos la situación es bastante difícil y compleja recordemos que esta zona viene siendo asediada duramente por las tropas rusas incluso por los grupos Wagner que apuran por tomar el control total de esta zona importante del Donbass recordemos que este ha sido uno de los puntos álgidos de la operación militar en donde las tropas rusas han apostado por tomar el control cueste lo que cueste y esta es una de las zonas históricas y que significa mucho para las tropas rusas en el caso de tomar el control total allí en la zona industrial en el Donbass. En relación a Bakhmut la situación es cada vez más difícil. El enemigo está destruyendo constantemente todo lo que se puede usar para proteger nuestras posiciones para la fortificación y defensa. Según lo están relatando los medios como AFP, la ciudad allí en Bakhmut o en Arteomox prácticamente está en ruina, totalmente destrozada por los... Entre rusos y ucranianos. Aunque se dice que Bakhmut tiene poco valor estratégico, contrario a lo que piensan los rusos, porque es un enclave importante para la federación, porque de allí se cortan suministros importantes para la SAFU en diferentes puntos donde se lleva a cabo la operación militar especial. Zelensky en las últimas horas, mucha atención, ha dicho que la situación es extremadamente difícil y ha aceptado que las cosas no andan para nada bien con las fuerzas ucranianas allí en Bakhmut. Según el presidente Zelensky acusa que las tropas rusas quieren destrozar lo que haya a la mano o lo que haya que hacer por parte de las tropas ucranianas para poder defenderse de las arremetidas por parte del ejército de la federación. Aquí están las declaraciones de Zelensky reportadas en las últimas horas a los medios occidentales. Según lo está reportando la AFP, las cosas son tan difíciles que los soldados ucranianos no tienen paz porque las arremetidas son constantes por parte del ejército ruso. Aunque algunos soldados ucranianos son positivos en que algún momento, como quien dice, la torta se puede voltear. Hay otros que definitivamente ven la cosa con mucho pesimismo, según este informe que está emitiendo la AFP. Recordemos que recientemente el director del de grupo Wagner que colabora con el ejército ruso ha dado a conocer el fin de semana específicamente el sábado la captura de, del pueblo de Yayeknide cerca de Artiomoks, situado en la periferia norte de Bakhmut. Recordemos que en enero fue soledad y hace poco también Krasnagora fue capturada por parte del ejército ruso. Y como se los venimos contando, esta captura que pues está apurando el ejército ruso allí en Bakhmut es importante pues eh, dentro de todo lo que ha sido el avance el ejército ruso ha podido eh, cerrar eh, por lo menos tres vías de suministros para las fuerzas ucranianas y la única salida o vía que le queda a las AFU es eh, la vía de Chacip Yar, donde en estos momentos pues están ingresando los equipos occidentales como los tanques Leopard 2A6, vía que está a unos 15 kilómetros más hacia el oeste de Bakhmut. Según eh, soldados de las AFU que han sido entrevistados, las pérdidas han sido bastante grandes según el reporte que ha entregado la AFP.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 del Tratado de la Federación de Rusia.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 Bueno, vamos a continuar con más información y presten oído a esta información que les traigo, que nos parece que es muy inter interesante, sobre todo en el contexto de la lucha que hay entre las potencias por conservar la hegemonía a todo dar. Pero resulta y pasa que en las últimas horas, y esto no lo podemos decir si de pronto pues obedece a propaganda o verdaderamente está, digámoslo así, esa misión por detrás de bambalinas que se esté preparando, digamos, un conflicto para poder retener o para poder frenar la expansión estratégica de China. Resulta y pasa que en las últimas horas una jefa del ejército del norte ha dicho a sus soldados del norte que deben de prepararse para un conflicto con el gigante asiático. Esta información la tiene el diario Hispan TV en donde dice que la secretaria del ejército de Estados Unidos dice que su país quiere evitar una... En Asia, pero que urge la necesidad de que Washington se prepare para luchar contra China. Nuestro objetivo es evitar librar una guerra terrestre en Asia, declaró el lunes Christine Warmack en una conferencia organizada por el Instituto Empresarial del Norte en Washington. Dijo que su país busca bajar las tensiones en sus relaciones con China, pero que al mismo tiempo insiste en que el gigante asiático debería de entender que su posible decisión para reunificarse con Taiwán enfrentaría una fuerte respuesta por parte de este Estados Unidos y sus aliados. Ha dicho que la mejor manera de evitar una guerra es demostrar a China y a los países de la región que realmente podemos ganar esta guerra. Sostuvo y afirmó que luchar contra China es solo una forma de disuasión. La funcionaria warmut aunque matizó que es posible una guerra entre China y Taiwán, no es inminente hizo hincapié en la necesidad de que el ejército del norte se prepare para tal conflicto. Recordemos que China y Estados Unidos viven momentos de crecientes tensiones por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán así como la navegación de buques de... De el norte en las aguas marítimas cercanas a la isla. China considera a Taiwán parte integrante de su territorio. En repetidas ocasiones ha instado respecto al principio de una sola China y denunciado las provocaciones de Washington y su postura hacia el actual gobierno separatista de Taipei. El gigante asiático acusa al norte de exhortar al separatismo en Taiwán a independizarse de China y por ello advierten de que están listos para entrar en conflicto si Washington insiste en esta misma práctica, según los medios internacionales.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 Isla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 Dos nuevos submarinos de propulsión engrosarán en la Armada Rusa este año 2023. Uno de ellos portará 10, 16 misiles balísticos intercontinentales y el otro del tipo multipropósito y estará armado con una batería de misiles de crucero y torpedos. El submarino estratégico Alexander III y el multipropósito el Krasnoyarsk. ambos de propulsión nuclear serán entregados a la Armada de Rusia en 2023 informó Rianovosti remitiéndose al director de la Corporación Unificada de Construcción Naval Rusa, Alexei Rahmanov con la construcción de estas naves en los astilleros de la planta Sevmash, en la ciudad norteña rusa de Severodonviks, la empresa adquirió un ritmo gracias al cual vuelve a entregar uno o dos submarinos nocturnos al año, dijo Rachmanov. Los submarinos de disuasión nuclear 955 Borei y los modernizados 955A Borei A de los que forman parte Alexander III están armados con 16 misiles intercontinentales balísticos Bulabá de 8.000 kilómetros de alcance y torpedos que pueden portar carga nuclear. Actualmente la Armada Rusa cuenta con 6 submarinos de este tipo y otros 3 se encuentran en distintas etapas de construcción. La arma principal de los submarinos de ataque, el Proyecto 885 Janssen, al parecer el son los misiles de crucero caliber y onyx en el futuro se prevé que sean equipados con misiles hipersónicos circo los sumergibles de esta serie también cuentan con un arsenal de 30 torpedos teleguiados y autoguiados de 650 y 533 milímetros de diámetro con un total de 10 tubos lanzatorpedos en este momento la armada rusa dispone de un sumergible del proyecto 885 y 2 del proyecto actualizado 885 m otros 6 jansen m se hallan en diversas fases de fabricación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 Los internacionales dan a conocer el nuevo avión de combate multiusos Special Fulcrum F MiG 35 después de la actualización. Según este artículo de Medios Militares Superdate, en comparación con el MiG 29, el MiG 35 tiene la ventaja de tener una aviónica avanzada más integrada, un fuselaje más pesado y duradero, y viene con vectorización de empuje 3D que permitiría una navegación muy ágil para la aeronave. El MiG 35 ruso es un caza polivalente que puede utilizar armas guiadas con precisión para atacar y destruir objetivos terrestres y marítimos. Para expertos la versión mejorada del caza MiG-35 contará con una cabina y un radar con antenas de matriz en fase activa así como cambios en la forma del fuselaje. El gerente general de United Aircraft Corporation agregó que después de completar la actualización el MiG-35 se ofrecerá a la India y a algunos otros países. El Mikoyan MiG-35 Fulcrum F es un caza polivalente ruso diseñado por Mikoyan, una división de United Aircraft Corporation, comercializado como un caza a reacción de cuarta generación con un desarrollo adicional de los cazas MiG-29MM2 y MiG-29KKV. Según una fuente de la industria de la defensa rusa, el Mikoyan MiG-35 es esencialmente una variante mejorada del MiG-29KR. Muchos consideran que el MiG-35 es un nuevo nombre dado por Mikoyan para marketing. El primer prototipo fue una modificación de la aeronave que anteriormente sirvió como modelo de de demostración del MiG-29M2 y recibió el nombre temporal de MiG-35 pero un prototipo posterior fue un modelo diferente con diferentes equipos que sirvieron como base para el MiG-35 como se conoce hoy en día el Mikoyan presentó oficialmente por primera vez el MiG-35 a nivel internacional durante la exhibición aérea de Moscú en 2017 los dos primeros aviones de producción en serie entraron en servicio en el año 2019, la versión de un solo asiento se denomina MiG-35 35S y la versión de dos asientos es el MiG 35V el caza ha mejorado enormemente la aviónica y los sistemas de armas en comparación con las primeras variantes del MiG 29 en particular la nueva capacidad orientada guiada con precisión y el sistema de localización óptica de diseño único evita que la aeronave dependa de los sistemas de intercepción controlados desde tierra y le permitiría realizar misiones polivalentes independientes los aviones de producción en serie utilizan pesa y también hay una opción disponible para el radar AES. El avión de producción en serie no tiene control de vectorización de empuje como se planteó anteriormente. El nuevo MiG-35 el 26 de enero del 2017, Mikoyan hizo una demostración del nuevo MiG-35 al gobierno ruso en un evento ampliamente publicitado con una demostración posterior para los clientes de exportación que se llevó a cabo al día siguiente. Las actualizaciones, según el artículo, significativas en el MiG-35 incluyen un sistema de control de vuelo Fly-by-Wire completamente nuevo, una cabina muy mejorada, aviónica sustancialmente mejorada y capacidad integrada de puntería, guiada con precisión para más aire-tierra. El MiG-35 está equipado con un módulo de sistema de vigilancia y orientación electro-óptico spp LSK ruso no extraíble montado directamente en la aeronave debajo del fuselaje derecho en el Stribur en la góndola del motor frente a los elevadores. Esto marcará un hito en la filosofía del diseño general que proporciona un mayor grado de autonomía operativa en el MiG-35 en comparación con los aviones de combate rusos anteriores. En julio del 2017, durante el Salón Internacional de la Aviación y el Espacio Max 2017. El Ministerio de la Defensa de Rusia acordó que comprará 24 MiG-35 como parte del nuevo programa estatal de armamento para el 2018 y 2027. Seis de los 24 MiG-35 reemplazarán a los viejos MiG-29 del equipo acrobático ruso SWIFT, un nuevo sistema de reconocimiento electro óptico avanzado y un radar de matriz activa que tienen que son capaces de seguimiento de hasta 30 objetivos simultáneamente. Además, el comunicado de prensa de RACMIC también mencionó el equipo de emisión renovado y otras mejoras realizadas para cumplir con los requisitos de posibles clientes extranjeros. Según los medios rusos, volaron por primera vez en otoño del 2009 y posteriormente participaron en las pruebas de marca en India en octubre del 2009. Ambos tienen mucho en común con los fuselajes del MiG-29K, los KV anteriores, siendo una diferencia visible inmediata en las paracaídas de frenado instalado en lugar del gancho presente en el avión naval. Posteriormente el MiG-35 de 967 parece haber sido equipado con un radar AESA, similar al instalado en el antiguo MIG-35 demostrador 154 identificable por el radomo gris oscuro de punta corta el 6 de septiembre del 2016 según el diseñador general de Yunar A-Cry Corporation Sergei Korkop los primeros MIG-35 deberían entregarse en el noviembre del 2016 a la Fuerza Aérea Rusa para realizar pruebas de vuelo para confirmar las características técnicas de la aeronave el primero de los dos aviones el MIG-35-702 monoplaza realizó su primer vuelo el 24 de noviembre del 2016 Seguido por el MiG-35V-712 Biplaza en diciembre del 2016, el 26 de enero del 2017. El MiG demostró oficialmente uno de los dos aviones de superproducción MiG-35V-712 al gobierno ruso, seguido por la demostración posterior para los clientes de exportación al día siguiente. El MiG-35 recién presentado parecía ser un poco diferente al presentado en el 2007. La aeronave supuestamente no estaba equipada con radar AESA ni control de vectorización de empuje, supuestamente para mantener tener bajo los costos de adquisición y no disuadir a los clientes extranjeros en el 2017 exactamente en el mes de julio el director general de MIC, eh, Lee Tarashenko dijo a la prensa que ahora estamos probando y después probando resultados comenzará la producción en masa, la producción en serie que comenzará dentro de los próximos años en 2017 se anunció que se firmó un contrato para construir otros dos aviones de preproducción que se unirán a las pruebas y también se esperaba que las pruebas estatales comenzaran en el centro estatal de pruebas de vuelo de Charlotte en Ascubi en el mismo año. En febrero del 2018, Mirk Aircraft Corporation, anunció que había completado las pruebas de fábrica del MiG-35. El certificado de finalización de las pruebas se firmó en diciembre del 2017 y en mayo del 2018 el director de Unard Aid Cry Corporation Yuri Esmiusar, informó que las pruebas del MiG-35 habían comenzado. En abril del 2019 el MiG-35V despegó por primera vez para unirse a las pruebas. Este es el primero de los dos aviones de preproducción adicionales encargados en febrero del 2017. En mayo del 2021, el MiG-35 recibió un certificado preliminar para la producción en serie limitada incluso cuando se encuentra en pruebas conjuntas estatales el director del MIG-29 y el MIG-35 de la dirección de programas de aeronaves de MIG Aircraft Corporation, Mushev Bajmiolán fue citado por TAS el 5 de mayo del 2021 donde dijo que el MIG-35 y el MIG-35D incorporan avances de los cazas MIG-29K KV y el MIG-29MM2 en la mejora de la eficiencia de combate, la universalidad y la mejora de las características operativas. Las características principales del nuevo diseño son los sistemas de observación de información de quinta generación, la compatibilidad con las aplicaciones de armas rusas y extranjeras y una variedad integrada de sistemas defensivos para aumentar la capacidad de supervivencia de... El nuevo diseño general supera los conceptos de diseño del modelo de referencia y permite que la nueva aeronave lleve a cabo misiones polivalentes a gran escala como contrapartes occidentales. La nueva aviónica está destinada a ayudar al MiG-35 a ganar superioridad aérea, así como realizar ataques terrestres de precisión en todo clima, reconocimiento aéreo con equipos optoelectrónicos y de radar y realizar misiones conjuntas complejas. Esto incluiría los motores RD-33MK y el sistema de localización óptica del nuevo diseño o ls 35 el número de estaciones de más ha aumentado a 9 similar al MiG-29 M2 el rango de vuelo aumentó en un 50% y la visibilidad del radar se ha reducido, la configuración final del equipo a bordo del MiG-35 ha dejado abierta intencionalmente utilizando el bas 1000 STD-1553 la carga útil máxima es de 6,5 toneladas los motores en el MiG-35 está propulsado por dos turboventiladores Fadec RD-33MK Morskaya OSA el RD33MK es una variante muy mejorada y la última versión del turboventilador Klimov RD33 y estaba destinado a impulsar el MIG29K y el MIG29KV. Tiene un 7% más de potencia en cooperación con el modelo básico debido al uso de materiales modernos en las palas refrigeradas, lo que proporciona un empuje superior a los 9000 KGF. En respuesta a las críticas anteriores, los nuevos motores no emiten humo e incluyen sistemas que reducen la visibilidad infrarroja y óptima. Según el episodio 160 del documental militar ruso Combat Approved, los planes para una variante de vectorización de empuje del MiG-35 se cancelaron debido al aumento de la relación de peso y la necesidad de reducir los costos. Se planeó una variante MiG-35 de vectorización de empuje planificada previamente para incluir boquillas de vectorización de empuje que podrían dirigir el empuje en dos ejes diferentes pero Rosobonor Sport también afirmó que a petición del cliente el motor podría equiparse con una tobera de vectorización de empuje con un armamento en enero del 2017. Durante una conferencia telefónica el presidente ruso Vladimir Putin y Yuri esluzar presidente de la UNAR Air Cry Corporation informaron que el MiG-35 posiblemente podría usar una especie de armamento láser en el futuro las pruebas militares del láser se llevarán a cabo inmediatamente después de las pruebas de vuelo de la aeronave, sin embargo habrían dudas sobre si le usar, cometió un error al decir armamento láser en lugar de armas guiadas por láser también se plantea que el MiG-35 sea capaz de lanzar el misil de crucero KH-36, dándole una capacidad de ataque de largo alcance que el MiG-29 no posee, en su cabina el MiG-35 tendría una cabina de vidrio equipada con gafas de visión nocturna una pantalla adicional para sistemas de localización óptica y una pantalla lcd multifunción de tres colores del mismo tamaño la versión del segundo asiento del mig 35 el mig 35d tendría cuatro pantallas lcd en su cabina trasera el mig 35d usa una cabina en tandem, mientras que las versiones de un solo asiento del mig 35 usarían la cabina trasera para almacenar combustible adicional mientras conservan un dosel de dos asientos bueno, muchísima atención a esta nota porque hemos conocido en las últimas horas que Brasil, a pesar, de, a pesar de las presiones que le vienen dando desde occidente, desde el norte, para no permitir que tranquen buques iraníes, están habiendo mucha presión por parte de, de la administración. Biden, pues efectivamente en las últimas horas el gobierno de Lula da Silva tal parece que obvió estas presiones y es que dice la información que están presentando medios eslavos que el barco iraní, estamos hablando del Iris Macram, navegó la costa de Río de Janeiro mientras una bandera brasileña ondeaba en la playa en Copacabana. Dos buques iraníes, el contexto de las noticias dice que dos buques iraníes atrancaron en Río de Janeiro luego de que el gobierno de Lula da Silva conseguía era el permiso a pesar de la presión del de norte para que prohíba estas embarcaciones y que tranquen en los puertos allí en río de janeiro se habla que fueron los buques de Macram y Dena que llegaron el domingo por la mañana, informaron a las autoridades portuarias de Río de Janeiro en un comunicado esto se produce mientras la agencia de noticias británica Reuters informó a principios de este mes que Brasil había cedido a la presión desde el norte y que rechazaba la solicitud del país persa para que los barcos llegaran en Río a fines de enero, antes del viaje del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a Washington para reunirse con su homólogo Joe Biden, sin embargo el viaje de Lula da Silva ya lo terminó, los barcos recibieron la aprobación de la Marina Brasileña para recalar en Río entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, según un aviso del 23 de febrero en el diario oficial. Por su parte, aún no hay comentarios por parte de la Embajada del de Norte allí en Brasilia. La fuerza naval iraní no pide permiso a ninguna potencia para tener una presencia poderosa en las aguas internacionales, aseguran en las últimas horas un alto mando castrense persa. La presencia de los buques persas en las costas del gigante sudamericano continúa irritando. A la administración en el norte, mientras buscan construir lazos más estrechos con la administración de Lula, que asumió el cargo el primero de enero. El 15 de febrero, la embajadora del norte, Elizabeth Buckley, instó a Brasil a no permitir que los barcos atrancaran allí en Brasilia, específicamente en Río de Janeiro. La diplomacia con el país persa fue uno de los aspectos más destacados de los intentos de Lula da Silva para reforzar la posición internacional de Brasilia durante sus mandatos presidenciales anteriores, e incluso viajó a Teherán para reunirse con el entonces presidente. Mahumat Aminajev en 2010. La flotilla de la Fuerza Naval del Ejército Persa, la 86 ABA, compuesta por los buques de. Dena y Macram inició su misión a finales de septiembre del 2022 para una circunnavegación histórica en el mundo destinada a demostrar el creciente poder militar y el alcance marítimo de la República Islámica. El Iris Macram es un buque logístico militar, es el navío más grande de la flota iraní, mientras que el Iris Dena es un destructor de fabricación nacional que entró en servicio en 2021 y después de establecer tres comandos marítimos en el océano Índico, Pacífico y Atlántico, la Armada iraní busca expandir su actividad, presencia en las aguas internacionales a fin de velar por la seguridad de las rutas navales. La Armada de este país tiene desplegadas tres flotas en aguas internacionales. El país persa ha asegurado que este desarrollo obedece a una doctrina defensiva y no representa ninguna amenaza para alguna nación o para otros países.